¿A qué edad es mejor para comenzar a entrenar la oratoria? Si cuando somos adultos y tenemos que hablar en público, nos explican que hay tres formas de conseguir hacerlo bien. Entrenar, entrenar y entrenar. Y aún así, a veces, se imponen ciertas cuestiones, miedos, sudores, quedarte en blanco, mmm, se te seca la boca, te tiemblan las piernas, te tiembla la voz... ¿Por qué ocurre todo eso? Pues todo eso ocurre porque tu cerebro es tu enemigo. Has comenzado a hablar en público cuando tu cerebro estaba desarrollado, ya eras un adulto. Y en ese momento tu cerebro, que es racional, no es capaz de competir en velocidad con tu cerebro primigenio, el que se formó cuando eras pequeño, el llamado reptiliano, que es el que te impone los miedos. Y por ese motivo... Es por lo que la mejor edad para comenzar a hablar en público es lo antes posible. Seamos más concretos, nada más que tienes la capacidad de hablar. Pero ¿qué pasa? Un niño con dos o tres años puede ser complicado. Quizás con tres o cuatro o cinco puede ser más fácil. ¿Qué es lo que ocurre con cinco años? Pues que entran en la primaria. Pues en mi opinión ese es el mejor momento. ...para empezar a entrenar la oratoria... ...desde el primer curso de la primaria... ...aunque solo sea una actividad una vez al mes... ...yo tengo un hijo de 8 años en primaria... ...que le apetece mucho... ...entrenar la oratoria... ...y tengo otro de 14 en la secundaria... ...que dice... ...¿qué me estás contando?... ...eso no es para mí... ...mi hijo de 8 algún día tendrá 14... ...y mi hijo de 14 algún día tuvo 8... ...lo cual me da una perspectiva... ...muy selectiva porque solo tengo dos niños, pero me da una perspectiva para comprender cómo funciona el cerebro de 8 años y el de 14. Y por ese motivo, por lo que estoy convencido de que las clases de oratoria en la universidad que existen y en algunos colegios de secundaria que existen, son un error. Tenían que haber comenzado en la primaria, en el primer curso de la primaria. Si te digo que si tú empiezas a estudiar inglés ya de adulto, Nunca vas a hablar un inglés correcto, correcto. Todo el mundo me cree, todo el mundo lo sabe. Hoy ya está aceptado que desde, no desde la primaria, sino desde el jardín de infancia, estudian los niños inglés. Pues algún día el mundo comprenderá que para llevarnos bien, comunicarnos, es imprescindible saber hablar en público. No solo vencer los miedos, no solo vencer la boca seca, el temblor de voz, temblor de piernas, quedarte en blanco, etc. No solo eso, sino también la capacidad para estructurar correctamente tu mensaje y decir lo mínimo para que se te entienda lo máximo. Creo que he contestado a la pregunta. Es mi opinión. Si alguien tiene una opinión diferente, estoy dispuesto a debatir con él. Empieza por la zona de comentarios, aquí abajo, y luego, si lo vemos conveniente, nos entrevistamos, organizamos un debate, una mesa redonda o como lo quieras hacer. Mi nombre es Andy García, soy informático, diseñador web, aspirante a comunicador. Participo actualmente en dos clubes de oratoria distintos, donde entreno la oratoria. Más conocido en internet como Andy21, puedes buscar mi web, mi blog o mis redes sociales si quieres saber más de quién es este majareta que te está respondiendo esta pregunta que no le corresponde a él, adelante. Y lo dicho, aquí te estoy esperando.